Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Elmer Poker Hoy estaremos aprendiendo este nuevo ejercicio con la AutoCAD 2023 Si usted ha llegado por primera vez en nuestro canal No olviden suscribirse y activar la campanita Para que Youtube les mande una nueva notificación cuando estoy subiendo un nuevo video No solamente de AutoCAD sino también de Civil Algunos programas más de Ingeniería Civil Sin más comentarios nos vamos a enfocar sobre este ejercicio que viene a ser ¿no? para realizar una base de, de una base de 20 vamos a tomarle una línea que viene parte superior derecho el comando línea hacemos clic ahí y ubicamos un punto cualquiera y luego vamos a eh, vamos a activar el orto no con el comando f8 activamos y vamos a poner una línea de 20 luego de eso vamos a tomar enter vamos a enter luego listo ya tenemos un, una base de 20, eh, para ello tenemos una altura de 5, vamos a dar con, con el comando office, parte superior donde dice modific, vamos a encontrar el comando office, seleccionamos ahí y vamos a ponerle un número 5, porque nos pide una distancia de 5, ok, 5 luego enter, seleccionamos la línea, y parte superior, movemos nuestro mouse y hacemos clic ahí ¿ok? ya tenemos una línea a una distancia de 5 luego vamos a tomarle una distancia de 2, luego de 4 luego de igualmente de 4, de 4 lo ¿no? vamos a tener hasta aquí vamos a, rápidamente con office que tenemos una distancia de 2, vamos 2 enter, seleccionamos luego una distancia de 4 no office el número 4, enter Enter, luego vamos a seleccionar la línea Clic ahí Y luego vamos a estar copiando cuatro veces Vamos al comando copiar a ver, Seleccionamos la línea Vamos al comando copiar Ubicado en este punto, tenemos 1 Tenemos 2 Tenemos que tener 1, 2, 3 De una distancia 4 1, 2, 3 Ok, listo, damos escape Luego nos dice, vamos a hacer una línea, vamos a cerrar esta parte, vamos a cerrar esa parte. Y luego nos dice, tenemos una distancia, que viene a ser una distancia de 2, ¿no? Una distancia de 2. Vamos a tomarle una línea, por ejemplo, eh, una línea, vamos a tomar comando línea, de este punto a este punto, vamos a utilizar el comando mover, vamos mover, Volvemos de este punto a una distancia de 2 Ok, hacemos 2 Enter Luego vamos al comando trim Vamos al comando trim Cortamos ahí Ya tenemos en esta ubicación Luego nos dice a esta distancia de 2 Vamos a hacer una circunferencia No vamos a ubicar la circunferencia Vamos a tomar este círculo de dos puntos Ok, primer punto Y segundo punto Vamos al comando trim Vamos a recortar estos puntos ok luego vamos a tomarle eh, esta circunferencia también igualmente con un círculo de dos puntos que viene a ser el 4 no en esta parte aquí pero tenemos una distancia de 12 no de 12 vamos a estar tomando una distancia de 12 para estar generando este este este círculo que viene a ser de aquí de 4 no el radio de 4 vamos una línea tomamos este punto de este punto eh, vamos a seleccionar. Nos vamos a mover. Seleccionamos este punto. Es una distancia de 12. Ok. Vamos al trim. Comando trim. Eliminamos el comando trim de aquí de aquí. Y ahora vamos a hacer un círculo de dos puntos. Un círculo de dos puntos. Primer punto. Segundo punto. Luego el comando trim. Eliminamos y eliminamos. Ahora seguidamente. Que tenemos es igualmente una distancia, ¿no? que tenemos acá también una distancia dice de 18, ¿no? de aquí tenemos una distancia de 18, vamos, office, vamos una distancia de 18, ok. Luego ya tenemos una distancia de 18, lo que vamos a hacer es eh, ubicar este punto, no ubicar este punto, pero este punto. Viene a ser eh, de este de dirección de la de aquí de 2, menos 2, ¿no? Entonces hacemos una, una línea, ubicamos este punto, ubicamos este punto, ¿no? Y seleccionamos ahí, ¿ok? Ahora vamos al comando trim, borramos, eliminamos, eliminamos, ¿no? Ahora eh, lo que tenemos que realizar es, realizar es una distancia de 12, ¿no? Ok, una distancia de 12 vamos a vamos a una línea por ejemplo vamos a una línea de aquí y de aquí vamos a seleccionar movemos movemos este punto seleccionamos una distancia de 12 y vamos al comando trim y esta, esta línea que viene vamos a moverlo a este punto ok ya tenemos esta línea esta línea inclinada luego vamos a estar generando esta circunferencia, no que viene a ser una circunferencia, vamos a tomarle un arco de tres puntos, un arco de tres puntos, primer punto, segundo punto en el círculo medio de las líneas, o, la, o el centro de, de las dos líneas, o también en el centro de la circunferencia, ok. Vamos a tomarle segundo punto y el tercer punto, igualmente aquí. Luego vamos al comando trim recortamos y ya tenemos esta distancia luego tenemos una distancia que viene a ser eh, de 2 no una distancia de 2 en esta parte office una distancia de 2 una distancia de 2 no vamos a hacer una línea cerramos este punto a este punto ok luego tenemos una distancia que viene a ser de 2 no una distancia de 2 en este caso pero luego pero, pero primero vamos a hacer esta distancia que viene a ser de 30. Un office, una distancia de 30. Enter, seleccionamos la línea. Y ahí tenemos una distancia de 30. Luego vamos a generar esta, li, esta línea. Esta línea que viene a ser dice. También tenemos un radio de 2. Un radio de 2. Ahora, como tenemos un radio de 2, vamos, vamos a acercarla ahí un radio de 2 de 2 entonces de este punto a este punto vamos a gir, girarlo 2 centímetros ok 2 una línea una distancia de 2 ok vamos a tomar esta distancia que viene a ser de 2 luego ahí tenemos esa línea ya pero pero dice tenemos que alinear esta línea vamos a alinear con el punto de inicio ¿Ya? Okay, vamos a poner un punto de referencia, esta línea, vamos a extenderlo hasta aquí, ¿no? Entra, listo. Ahora lo que tenemos que realizar es esta distancia que viene 2 del radio. Okay, una línea, vamos a comando 2, digitamos una línea de 2, ubicamos un punto, hay una referencia nada más, elimina este punto, luego hacemos una línea igualmente. Vamos a tomarle una línea a una distancia de 2. Perdón. Una línea. Comando línea a una distancia de 2. Luego vamos a ubicarle a esta distancia. ¿Ok? Ahora vamos a eliminar la línea de referencia. Ya tenemos este punto. Ahora nos toca este radio que viene a ser 2, ese radio vamos a hacer tangente tangente radio, ¿no? Primera tangente, segunda tangente y radio de 2, ok Luego vamos a recortar con el comando trim. Recortamos y recortamos. Ahora, seguidamente tenemos una distancia de 10, no una distancia de 10, vamos el office. Comando office. Una distancia de 10, seleccionamos la línea y cerramos. Con una línea de este punto a este punto, ¿ok? Ahora tenemos una distancia de 2, ¿no? Ahora esa distancia viene a ser igualmente la misma rutina que hemos hecho al inicio, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente copiar de este punto, ¿no? Todo este punto, todo este línea que hemos realizado, vamos a hacer una copy al, al parte superior, ¿no? Hacemos copia, ahí listo. Ahora tenemos que realizar una línea, ¿no? Una línea que tenemos que ser de 2 aquí también, ¿no? Bueno, acá no se ha copiado una línea, vamos a copiar esta línea, vamos a copiarlo del punto, de este punto, ¿no? ok, vamos a copiarle. Ahí listo. Ahora tenemos hasta, hasta esta parte, ¿no? Tenemos hasta esta parte. Ahora tenemos que tener una distancia de 2 con Office, una distancia de 2 de aquí y de aquí y que viene a ser, vamos a cerrarle con una línea ok, vamos a cerrarle con una línea ahora viene una distancia de 5 vamos a hacer office una distancia de 5 seleccionado este punto y cerramos, ¿no? por ejemplo vamos a dar una línea de referencia de este punto porque muestra que se va a cerrar hasta aquí no vamos a un extensión cerramos ahí cerramos ese punto y vamos a recortar con trim esta línea y esta línea ok listo ya tenemos ahí toda nuestra figura dada como se muestra en esta imagen ahora seguidamente vamos a seleccionar el comando 3 3d o si no vamos a la parte derecha donde dice ortiz vamos a seleccionar y lo movemos un poquito luego vamos a dar escape Ahora vamos a cambiar el comando, la barra principal, perdón, vamos a cambiar la barra principal viendo parte inferior, propia, configuraciones y nos vamos 3D Modify Hacemos clic ahí y automáticamente nos, pa, nos cambia la barra principal, ok, o el menú principal Luego vamos a seleccionar todo el dibujo seleccionamos todo el dibujo luego nos vamos a parte superior izquierdo donde se extruye deslizamos y nos vamos a renovar una, una circunferencia de 360 como se muestra en la figura ok hacemos clic ahí primer punto realizamos primer punto y segundo punto luego nos dice cuánto de ángulo queremos realizar en este caso 360 ok 360 control Z, perdón, no se ha agarrado seleccionamos nos vamos a en el comando reno revolver, no la circunferencia primer punto primer punto y segundo punto y vamos a tomarle un 360 ok, 360 luego nos parte superior ¿no? nos vamos acá en 3D en 2D, perdón, en 2D deslizamos y nos vamos en el comando eh, Shedek, no vamos clic ahí y automáticamente ya hemos realizado. Vamos a Orbit. Y, y ahí tenemos ya nuestra figura dada y propuesto para el día de hoy. ¿No? Eh, si usted ha llegado por primera vez no olviden suscribirse. Y activar la campanita para estar subiendo más videos. Sin más comentarios nos vemos hasta el próximo video. Chau chau.